Una comunidad milenaria. Más de un millón vive en España. Son gitanos. con mucho arte, sangre. Han mantenido su identidad invariable durante siglos. El gitanos se llama categoría, señorío, saber estar y elegancia. Adaptándose a los nuevos tiempos. Yo te lo pucho en un calor. Quiero ser una mujer que haga lo que le gusta, que es ser modelo. A nuevos lugares. El primer gitano que viene al Buenos Aires. Nos adentramos en el corazón de un mundo hasta ahora desconocido para muchos. No hay contradicción ninguna. Antes os veáis, seguid como estaba ¿eh? La ley gitana es la palabra. Su talento para negociar. Ahí está, 4.500 de su devoción religiosa. viva la madre de Dios! ¡Viva! El duende que corre por sus venas. En el programa de hoy... Talento. Los gitanos tienen una habilidad innata para la negociación y la venta. Es lo que ellos denominan chirumen. Un término caló que combina inteligencia, ingenio y perspicacia. Hoy miraremos a ver lo que nos quitamos uno a otro. Una destreza adquirida fruto de su instinto de supervivencia. Agarra a la señora de la madre y la de la ropa, porque así es como se vende. Por primera vez asistimos a dos de las negociaciones más privadas y desconocidas del pueblo gitano. El trato la palabra de un gitano tiene que ser desde hoy y 100 años más allá. No y la mediación. Yo no permito. Ya Una solución previa a la aplicación de la ley para evitar un enfrentamiento es el talento gitano. Palabra de gitano. La venta de un caballo es el objetivo final de cualquier tratante gitano. Para el clan de los pedrillos, dedicado a este negocio durante generaciones. ...llegar a ese momento significa años de trabajo... ...en los que se ha invertido gran cantidad de tiempo y dinero... ...un proceso en el que toda la familia... ...hombres, mujeres y niños participan activamente. Estamos en la casa de los Pedrillos... ...una finca que está en el término de un teniente... ...y somos una familia de gitanos... ...que nos dedicamos a comprar, vender y domar caballos... ...un caballo que nadie lo quiere porque es viejo, es feo, está flaco pues nosotros tenemos ese cierto talento de decir, bueno, ese caballo que no lo quiere nadie, se lo van a llevar los pedrillos a su casa. Lo vamos a poner gordo, lo vamos a rectificar, y ese caballo va a salir por la puerta grande. Ahí es donde está el, el verdadero talento del tratante. Para vender un caballo, digo a mi hijo, no lo engañes a la gente con el caballo. Y puede engañarlo, porque el dinero, el dinero no tiene amigos. Engañar el dinero, pero el, el, el, el animal, ¿no? Lo que nos ha inculcado mi padre a nosotros es que nunca, nunca, Vendamos un caballo con problemas para que la gente luego nos pueda señalar con el dedo. A ver qué estáis haciendo, mamá. A ver qué pinta tiene eso, madre mía. Aquí los encargados de cocinar somos las mujeres. Cuando mi marido se van a la feria, mis hijos, vamos con ellos, preparamos la comida y cuando vienen ya tienen la comida hecha y estamos al lado de ellos con lo que están haciendo. Para mi marido y mis hijos tienen mucho talento y mi hijo, el Pedro, es... Los niños están a los buenos y a lo malo. Los niños igual están cuando estamos disfrutando de un caballo que cuando estamos en el peligro de un caballo. Ellos tienen que ver el bien y el mal. A ver, cuidado, ¿eh? Se si viene el potro... Oye, para acá, ¿eh? fuerte para que no se mueva, ¿eh? Ahí, quieto, ahí. Vale. Vale. ¿Ya lo tenéis? Una, dos y tres. ¿Vale? Ya está. Ya está marcado el potro. ¡Oh! Deja que se vea, que se vea. ¡Oh! Bien. Yeah. Mira, ahora lo que se va a hacer es que vamos a marcar el potro al lado, al lado izquierdo, ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es tener mucho cuidado que cuando le pongamos el hierro al potro, aquí en el Anca, pues que no se le vaya ni para abajo ni para arriba. Tiene que estar en el centro. Porque la verdad es que nuestra marca siempre tiene que ir... Es como la marca Night. Que tiene que estar siempre perfecta, ¿eh? Al próximo que, que tengamos que errar, lo haréis lo vosotros, ¿vale? ¿Eh? Venga, pues a mirar. Venga. Ahí. No tires tanto, no tires tanto. No os tires tanto. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Sí. Vale, ya, ya, vale. Muy bien. En el futuro tenéis que ser vosotros quien lleve esta marca adelante. ¿Vale? ¿Sí? Venga, va. Hey, ahora, ahora va bien el caballo. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Los gitanos tratantes de ganado, a los que se llamó chalanes cuando llegaron a nuestro país, Llevan siglos cerrando tratos en la más estricta intimidad. Por primera vez, asistimos a una de estas transacciones en las que nada se deja al azar y donde cada miembro de la familia tiene su papel. El trato siempre debe haber un intermediario. Uno que entre, que se no, otro. El, la relación es muy seca. Uno pide esto y el otro pide más. Entonces, no... Tiene que haber uno que ayude... A Tiene que haber un corredor por pues, ¿no? medio. dos, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, bien. Mucho gusto. Buenas tardes. ¿Qué bueno, pasa, bien. Me alegro mucho de ver la familia Fernández. ¿Cómo bien, estáis todos? Bien, bien. ¿Estáis todos bien? bien? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros? Bien, bien. Este caballo... Tiene cinco caballos para elegir. Este es un caballo, pura raza español, de una ganadería aquí cercana. Es un caballo muy movido, tiene buena talla. Sí, tiene una talla es dentro una talla... de la línea que busco yo. Este es un caballo que tiene ahora mismo ocho años. Caballo muy noble, muy noble por donde lo mires. Caballo muy manso. Uh -huh. Y lo que tengo ahora mismo en línea de raza española es esto. Si, si hay nivel aquí? o no hay nivel... Si hay nivel. Aquí, yo aquí tienes para escoger. ¿eh? De lo que he visto por aquí... ...podría ser, señor Pedro... ...que me sacaron un caballo de Arramán... ...que lo hubiera ido a moverse... ...está tal gitano para acá... ...va a tener hasta incluso... ...el nombre, el nombre le apega al caballo... ...gitano se llama... Sí, sí, ...el nombre... ...este caballo lo que tiene que es muy andador... ...es un caballo muy andador... ...caballo con mucha belleza Es mucha vitola, ¿eh?... ...es ¿Mm? un caballo con mucha vitola... ...a mí me gustaría si es posible... ¿Ven este caballo montado? Se lo va a está montar mi todo. hija, para que veas que el caballo está apto para montarlo cualquiera. ¿Te gusta el caballo? Si el caballo te gusta, el precio lo arreglamos. Me va gustando el caballo, sí. ¿No? ¿No? sí estoy viendo cómo, cómo remete de base. Y si quieres que te lo pruebe a lo que quieras, me lo dices. Y si no, lo duchamos ya y hablamos de precio. Por mí ya está visto. Dale, pues, ya está. Usted dirá, Me gusta a mí el, el caballo? A mí el caballo me ha gustado. ¿Cuánto quieres por él? El caballo quiero 6.000 euros por el caballo. ¿Cuánto? 6.000 euros. Lo siento, Pedro, pero el caballo me gusta mucho y tiene muy buena pasta, pero yo no tengo 6.000 euros. Hombre, yo no llego. Con esa belleza, ese físico del caballo. Y el carácter que tiene, que lo ha visto, eso tampoco es de ese dinero. Que ahora coja una yegua, que la cubra, que eso la quiera vale criar, dinero, vale que cría un caballo con cuatro años y cuando tenga el caballo cuatro años, que diga a ver lo que vale a ese caballo. Dinero. Yo lo máximo que tengo son, como mucho, mil euros. Yo, Pedro, Pedro con Pedro, mucho dolor escucha. de mi corazón. Respetalo también ¿no? un poquito. Yo no lo puedo. Respeto, que yo yo lo respeto, no lo puedo que le ha muchos caballos. Ese señor lo respeto no lo es, yo, yo lo como es, si fuera sí, mi padre. ahora sí. a vale, a mí un poco. Vale. Yo ese caballo no lo puedo vender en 4.000 euros porque sería una falta de respeto hacia mí. Tú tú Escúchame. Y tú bájate un poco. Mira, yo te puedo hacer a ti un precio especial. Pero también quiero que comprendas. Que en este caso, el gitano soy yo, el sí. gitano soy yo, el profetico soy yo, yo no soy el rico, sí, sí. para que se lo lleve y que no me diga nada, pero sí. lo último, ¿eh? sí. ah, el caballo en menos de 5.500 euros, no lo, no, lo quito, pues no lo quito. Pedro, yo pensaba que, no, que iban a hablar de otra manera. Que le he quitado 500 euros. ¿Tú puedes hablar de esto? No. No, porque yo ya, yo ya me he bajado los pantalones, ya. ya pero si ya me he bajado los pantalones... Háblale de cinco. cinco pero ya te ah, estoy diciendo. Háblale de, háblale de cinco y verás sí, tú que pronto si hacemos no, el trato. Ya este, que diga no. el último, y si no ya... Ya vamos. verás tú, como pero tu padre, el trato. Escúchame, si es que le voy a decir que me dé 5.000 euros y encima me va a quitar dinero. No, pero... ¿El caballo en 5.000 euros te va? No. Uy, sí, para un momento. No, venga, usted si coge. Ven, verdad, enemies, venga, venga, dame, verdad, tirarla, Eso eh, söyle, lo va a hacer este no, hombre, escuchado. Tu padre, tu no, padre. No, bueno, man. no, bueno. bueno, bueno, bueno. venga. Escucha, si yo le di la mano, venga, dale la mano. Dale, hombre, no, venga, dale la mano. Vaya a respetar a este hombre. Estoy perdido, papa, en este vendido, vendido. Yo respeto vuestra palabra. Vendido. Vendido. Di, comprado. Comprado. Si me interesa. Si me interesa. A mí también, Bueno, Si me interesa, ese billete vamos a hacer como en Andalucía. ¿Eso 4.500 y la señal perdida. Ahí está. 4.50 sí, está he hecho el trato. todo mío. Sí, sí, ¡Eh, no, no, no, no. Está, mío! ¡Está hecho el trato! Que lo disfruten con mucha salud. Y tú ahora. que lo veas. Muchas gracias. Hemos hecho un trato que hagamos. Vamos a hacer mucho más. Si Dios quiere, sí. Para celebrar este trato, ahora vamos a comernos ahí, pues no sé, una poquita carne que hay ahí, la vamos a sacar y la vamos a comer. Muchas gracias. ¿Vale? ¡Vamos allá! ¡Vamos a comer! ¡Vamos! ¡Vamos a comer! El cierre del trato en el que ha participado todo el clan es entendido por los Pedrillos como un motivo de celebración. De negociaciones como esta depende el futuro de una familia para la que el trato y el talento son sus señas de identidad. en las que los gitanos han empleado su talento durante siglos ha sido en la aplicación de la ley gitana, solucionando enfrentamientos entre miembros de su comunidad. Una tarea reservada a los viejos de respeto, que los calés conocen como mediación y a la que por primera vez tiene acceso una cámara de televisión. Mi nombre es Rafael. Tengo 73 años. A los 40 años ya era arreglador. Mi trabajo consiste pues, en ir a apañar las peleas, porque hoy, en un acaloramiento, los gitanos pueden tener problemas. Hoy me han llamado para ir a una mediación. Ahora tengo que ir a buscar al tío Amalio para que me acompañe. Y según veamos el problema cómo está, tenemos que solucionarlo, porque nos tienen que respetar, quieran o no quieran. Estamos autorizados en el pueblo gitano para que nos respeten y que hagan lo que nosotros digamos. De su cano, que Hola, Mario. Hola ¿Qué buenos días? días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué Me han llamado por teléfono ahora. Que hay un problema sobre unos chavales, sobre un coche, sí. que se siente engañado, eso es lo que me han dicho. A ver, ¿Quién ha vendido el coche? Dice? ¿De qué familia ha vendido el coche? ¿De... Vamos a ver, sí. los lozanos han sí. vendido el coche, a los, a los barrules. Y los barrules son los que dicen que lo que quieren que quieren el dinero, por lo visto. Digo, eso ya lo veremos también, ya lo habrá visto. No, hombre, los conozco yo a muchos de los barrules, hombre. Pues, entonces... No es tan mala gente, como parece. ¿Te parece bien? Cogemos pues, el camino y vamos antes de que se vea la juventud, te decir. Sí, sí, hombre, hombre, que no te... viven muy lejos del uno del otro. La palabra un mayor siempre lo que ellos digan va a misa. Porque nosotros seguimos sederándolo de nuestros padres, por ejemplo, eres mi abuelo y seguimos, yo aprendo de él. Y él me enseña las costumbres y las leyes por derecho como son. Y entonces, claro, nosotros la vamos acatando a hasta que el día de mañana que yo sea mayor ¿eh? y sea como él, porque lo he aprendido de él. Es sabiduría y talento. ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Ay, del Barça! ¡Ay, del Barça! Si te lo han roto, que te lo paguen. Si no, que no está haciendo. Así de claro y así de verdad. O pagan el tracking, Va, o de la la la lo contrario, es calabrautiva. Bueno, el coche no lo quieres, que se lo devuelves... Que lo venda y que luego te dé hasta tu último duro. Agítalo, se le vea un palo, ¿vale? Bueno. Como se ponga un poquito en, la, en las tinieblas, un palo le meto. Vale, ya está, que si no no sin hablar más. Hay que limitar, tía, ah, no, si se no, no se ponga así tampoco. ¿Sí? Hay que limitar. No, no, cosas no, también. No claro, se puede limitar, pero si no haces caso, pues lo que es que se lleve un buen palo. Buenas, Buenas, tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué ha pasado, hombre? Pues nada, que les he mandado a llamar porque... Compré un coche para el niño y, y resulta pues, que, no, que no funciona el coche. Que no sé lo que le ha pasado, si me lo han dado roto o, o estaba así. La verdad es que no lo sé. ¿Cómo no lo probaste antes de cogerlo Pero, pagarlo? tío Rafael, vamos a ver, si bueno, estos mami, muchachos me dicen, me como gitanitos que somos, que me dan el coche, que está bien el coche, pues como gitano, pues lo cogió el niño y ya sí, está. Sí, lo cogió, lo pagaste no, ya y, está, lo lo pagué, y ya está. Pero no, que resulta que el coche no, no estaba en esas condiciones. ¿eh? Yo lo voy a meter en el taller. Lo que, lo que me valga el arreglo, que me, por favor, que me pongan en la mitad. Sí, si no, con la cabeza rota. Ya Así está ya está hablando. Ya vamos se a, ver, vamos a, a ver, señora. Se que, se bien. que se calle usted, por se favor. cállese usted, porque si abran las mujeres, es, otro, es otra postura. Está, mío, yo tengo que dar el suelo. está abrando él, vamos a dejar las cosas como se deben de dejar. Bueno, Claritas vale. como, vale. como el agua. Por favor, que con se solucione el problema, mucho mejor. Qué vamos bien. a ver, ¿y cuál es el coche? Aquel que está allí. El que ¿Cuál? está allí, el Sara ese Ah, el Sara, ese es el coche. Ese es el Sara, sí, ese. Nos cuesta 1.500 euros regalarlo. 1.500 euros. Pido solamente que me pongan la mitad. Pero, ¿cómo te va a poner la mitad de 1500 euros cuando el coche no los vale? Si, si, los, si los tiene que poner. Si no los vale. Entonces, hace pues ¿cómo hacemos? ¿Entonces cómo hace pues tío pues pues, pues, ¿Pu ¿Pu ¿Para eso ¿Pu ¿Pu ¿Pu es pues tío. Venga, vamos, venga esperamos, esperamos. Por los derechos. Esperamos, venga, esperamos. Para eso estamos aquí. Venga, pues esperamos. No querer abusar. no, no, no. Bueno, la boca, No, no, aquí no hay abuso de derechos. Bueno, y tú también callas un momento. Yo no permito los abusos, es ¿entendido? Porque tengo que, como gitano para cada las cosas. El de pedir 1.500 euros por, por un arreglo, tengo, tengo no los vale, hijo. Y no, no los no si no lo vale el coche. No los vale el, el coche. Escucha, yo lo voy a solucionar a mi forma. Yo no voy a bueno, tirar por parte tuya. Yo le digo del... lo que le he puesto. Yo, voy a tirar pues, yo le he dicho lo que hay. Y yo te digo lo que hay: que un bueno, motor se compra por 500. Pues vale, pues 500. que me den la mitad, que yo no pido otra cosa. Que les den la mitad ya de la mitad del motor. ¿Qué vale? Sí, sí, sí, 500 acuerdo? euros el motor, que me den 250. Eso ya, esto, está. Esto ya, ya está. está. Fuera, ya está. Nos Nos venga. O sea, de... así, ¿Vale? Hasta sí. luego, señores. Sí. Venga, hasta luego, hasta luego. Adiós, adiós. ¿Quiero perder la mitad del dinero que no estar? Con arreglos y con rollo de motor. A ver si lo quieres y si no, bien. Cuando pasa un problema entre gitanos, normalmente acudimos a, a los patriarcas porque ellos toman la decisión correcta para evitar el enfrentamiento. Siempre se llama a gitanos de razones, gitanos de lo que es de ley, que son conocidos y tienen un alto estatus dentro del pueblo gitano. Donde les llamen, y tienen que ir porque están para arreglar. Tenemos que esperar a que vengan con, con la razón, que esperemos que sea favorable, por favor. Vamos andar nosotros ya... Vamos allí a ver lo que, a ver lo que encontramos allí, hijo, a ver qué pasa. Vámonos ahora directamente por ella. Acabó. No ¿Cómo has visto tú eso, niños? Bien, bueno, parece que estaban un poquito nerviosos, pero bueno, son los barrules son buena gente, demasiado nerviosos y estaban. Vamos a ver qué tal. claro. La gente de allí dice. Vamos a ver qué tal. Si el coche ya se le han quedado, vienen a los dos días, después de tener los dos días, no me da la gana. Que se lo coman ellos y si no, que la arreglen ellos. Se acabó. alto rollo. Dime, ¿qué pasa? Que aparte de eso, se lo quedan dos días y ahora ya el coche lo tiene roto. Se lo quedan ellos si quieren, a saber lo que han hecho con el coche. A lo que quieran y a lo que toquemos. ¿Qué pasa aquí? A ver quién habla. A ver. A quien sin tarra, le doy con el estacón en la cabeza. Mire usted, yo le enseñaba Tranquilo. Que es que los abusos no son buenos. Bueno, tranquilo, da de abuso, va. Yo le he enseñado el coche a él, se ha montado, se ha dado una vuelta, le he dicho, llévalo al taller y lo pruebas. No que no hace falta, de ti me fío, además el coche yo lo veo bien. Se lo ha llevado y ya hace dos bien, días que no, lo, se tiene. Se lo ¿Qué tiene. ¿Qué sé yo lo que ha he hecho con el coche él? Bien, es verdad. Pues el A él lo cuando... que han hecho con el coche? ¡Claro! ¡Qué maldita hora, hombre! Si lo veo? Escúchame, un coche que esté roto en el día siguiente no se va a romper. Un defecto tenía. ¿entendido? El arreglo vale 500 euros, ¿entendido? Tú pagas la mitad y la otra mitad la pagas. No, él. Pero ¿y de dónde saco ¿De yo el S dinero? Sin sin nadie sin nadie dinero. No, el... No, callaros vosotras un momento. ¿De dónde saca ahora el coche? El... No? Sí. Eh, eh, ¿Qué de que pasa de aquí? Mire usted, He dicho que no vuelvo en Tío Rafael, ¿de dónde saco yo el dinero? El dinero, bueno, yo como gitano, por arreglar un problema, yo te lo puedo prestar. Antes de 15 días me lo paga. Pero oh, si, no si no tenemos luego sí, pero pasa bueno. los pues quince días. No, no, pero no va a pagar quince no, con no, la cara. No, no, no quiero. ¿Suchus? Señores, no son razones. Los 15 días no lo puedo pagar. Te de todo para cuando cobre. y cuando cobre.. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? ¿Por lo, lo, lo pues no. no, lo digo yo. Por mirar su cara de no. usted, sí. Pero no si es que quiere. porque es hay que mi... respetar no, a usted que como... Es el... no porque usted lo dice, no porque no, no lo dicen ellos, porque no es así. Porque se lo dejó probar No, no, no, Como sea, como No, no, no. dicho cosa. no. Aunque sea perdiendo, vamos a hacer si salga, el Estado el Estado, Estado, Estado, de Pero no, no ateste, bueno, que no es por salga? Miedos, como el Estado, salga. Y se no. no se Que no si, si no arranca, tira eso sí. por ellos y se acabó. no. ¿me escucha, sé ¡Que Se acabó. lo que Yo le doy mi palabra y se queda arreglado. No hay contradicción ninguna. antes o veáis, seguid como estábais, ¿eh? Como amigos. Mientras ellos ¿Tan? no se propasen, No, ellos no se van no a propasar contigo. Al contrario, ellos también quieren quedar amigos. Y vais a ser amigos. Nada más, tranquilo que a esto los paro yo. Ahora, ya, ya, no hay ningún ya, problema. Ahora. No hace falta nada más. Ya se ha arreglado. A a de esto ya, ya me encargo yo. Entonces, ¿tú? ¿tú Entonces está arreglado, señores. esta parte no se van a remover No hay ningún problema. Estos no van a quedar más problemas no hay más cabrón. Pero, venga. Mirando la cara de ese hombre, ¿eh? La la los pues, problemas gordos pues, se arreglan igual, hombre. Si a veces los problemas gordos son más fáciles de arreglar que los sencillos. Hay veces que los sencillos te cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque siempre hay alguna persona, a lo mejor, que no está conforme. Como ese chaval que había ahí. Ese era un revoltoso. Ese estaba encendiendo hasta la familia Porque si vamos allí ahora y decimos, bueno, no queremos saber nada, que nos vamos porque no hay arreglo. está encienda toda la familia y se presentan donde están todos. Bueno. No, una cosa. Es una vergüenza que venga una buena. Mira, no me extendáis más. Ya, -te ahora tú. Buscamos ya, una ya ruina. No, vale, no. Me da igual, me la busco. Que me, tenemos tres, me la busco, chacho, eh. pero les tengo dos días el coche y a los dos días claro. me lo traen roto. ¿Qué? Vamos, hombre. Que ya perdemos cuenta. los pisos, perdemos Madrid. El marido ahora, siempre tiene que ser el peor. Encima vais y encima... ¡Ole, aceptas! Que no vengan los gitanos viejos. Vámonos y lo solucionamos personalmente con ellos. Si salga, como salga. Y si en cambio vosotros no, que vengan los gitanos viejos. Los gitano viejos ¿La pues, ¡Una, ruina viene, bien, pronto, ¿no? una, una ruina, ruina viene muy pronto! ¡Una pues no. eh, eh, eh, eh, ¡Mi marido siempre tiene todo todo que ser el más de todo Una ruina oh, es ¿eh? la pelea, que se vienen ahí a palos, a puñetatos, a eso es una ruina. Y ahí ya no hay solución. Ahí sería líen o a lo que hubieran sido. hoy no se sabe cuando se va una pelea quién va a caer y quién no va a caer. La costumbre gitana es que decimos siempre, voy y lo mato, y ¿qué pasa? Y el otro pregunta, ¿se va a cruzar de brazos? ¿O qué pasa? Yo desterraba personas para un tiempo, de los pueblos, eso se destierra siempre cuando hay sangre. En el pueblo gitano, ancho y sencillo, de cualquier capital de España, que suja un problema, que ya haya sangre, hay una cosa que es prescindible. Tú lo sabes mejor que nadie, hay que partir, hay que dividir se arregla. ¿Pero cómo se arregla? Dividiendo. Que tú vivas aquí y tú te vas a París, de la Francia. Y se acabó. Luego el tiempo lo cura todo. Caracoles. El tiempo lo cura todo. Sí, Pero sí, qué sí, decir. Ahora, sabes. es un problemilla de, de cualquier índole, no pasa nada. Como este problema que vamos a vivir. Esto no significa nada. Hemos venido de allí, estaba en un mar, porque no querían ceder, porque el coche no entraban por el dinero. Uh -huh. ¿Entiendes? Como te digo, no somos que tenemos que poner en un mar, porque allí nos comían. Uh -huh. Porque tanto las mujeres como los chavales que había allí, a voces nos comían todos. Bueno, en total, la cosa ya está solucionada. Uh -huh. Han aceptado lo que hemos hablado. Vamos, por nuestra parte no va a haber ningún problema, porque no queremos problemas con nadie. Y si se ha quedado en eso, que ustedes han quedado en eso, pues me parece correcto muchas gracias tío Rafael Nada, tío Mario muchas gracias vaya hombre aquí lo que estamos queremos siempre es que a que disposición campane, del campane. pueblo gitano muy bien si no para se cualquier problema lo que hemos hablado y cualquiera de los dos metéis la pata tener por cuenta El senos de Madrid por un tiempo vale pues nuestra parte ya le digo que no que vale. por nuestra parte pueden andar tranquilos. pues ya está vale. pues todo muchas todo. gracias ¿eh? muchas pues gracias Palabra de gitano, canatero, no queremos bueno. Es imposible hablar de los gitanos sin tener en cuenta su talento para la venta, que alcanza su máxima expresión cada domingo en el Rastro de Madrid, un mercado de fama mundial en el que el 90% de los... Me llamo Pascual, tengo 58 años, hace 48 años que trabajo en el rastro. En el rastro se vende lo usado y lo no usado, lo feo y lo bonito, lo barato y también lo caro. Hay 1.269 puestos, la inmensa mayoría es del pueblo gitano, puesto que ya eh, desde hace muchos, muchos, muchos años ya lo tenían nuestros padres. La venta ambulante lo llevamos en los genes. ...porque esto es un arte... ...este es mi hijo, este es mi nieto... ...y tienen un... ...tienen el mismo talento porque... ...el talento de la venta... ...es heredado... ...el talento de la venta... ...es algo que se nace con ellos... ...desde muy pequeños ya... ...pues te podemos vender una sábana... ...una cacerola o... ...el caso es sobrevivir... ...yo he visto aquí a mis abuelos... ...aquí mismo... ...he visto a mi padre... ...ahora estoy yo... ...mañana estarán mis hijos... ...para mí es una suerte... ...de poder seguir esta profesión". Soy Petar Stoyanov marino. soy gitano búlgaro, llevo en España 10 años y he venido a España a buscarme la vida y a vender muñecas de, de porcelana, relojes de bolsillo y artículos de, de regalo en general. Tengo de todo, soy el corte inglés en persona. El corte es ambulante. La picardía gitana no se, no, no, no se aprende. O la tienes o, lo, o la llevas o no la llevas. Y ya está, es la necesidad de lo que te enseña. En realidad es la vida, lo que te enseña a vender y a buscarte la vida. Como no estudiamos los gitanos y no nos gusta que nos manden... A dos pavos, con la pila puesta, eh. Esa es exportación italiana. Ese está muy bien, que se lleva mucho, eh. Ese modelo Versace, que le gusta a todos los gitanos, por cierto. Pero yo no soy gitano, eh. La que manda, ¿Quién manda. Se le funciona perfectamente, eh. Es todo italiano. Vamos a aquí. Cinco por aquí. El Zara, del Mango, del Pinky, del Tintoleto, del Corte de del Benomoda, primeras marcas a dos nena. ¿La cómo se yo me llamo Luis se llama Rami. Yo llevo aquí ya 30 años. Este es mi sobrino. Si usted me la compra, se la llevo usted ahora mismo por 21. No, no, no. Pues que tiene de bueno los años que tiene, hombre. La marca, ¿no? Ya simplemente se por eso vale. Va los años que tiene, que es más antiguo que tú y que yo. Está la cosa mal. A lo mejor cada semana vendemos 20 euros, 15 euros. Como me un show, 50 euros cada semana. Pues el talento que tenemos los gitanos para vender principalmente es nuestra gracia. Luego nuestra cara también, que vendemos mucho con la cara, y también las cositas que tenemos que son muy bonitas, por supuesto. Principalmente nos viene de nacimiento. O sea, que es algo que nos viene de serie ya, a nosotros los gitanos. Viene algún cliente y me coge, por ejemplo, un objeto y lo vuelve a soltar, ese objeto se lo lleva. Sin engañar, porque yo engaño no le voy a engañar. Yo voy a decir lo que vale la pieza, la que se la quiere llevar o no, pero se la lleva fijo. Mira si son cosas bonitas que hasta la tela no graba. Poropo, poropo, pero... ¡Eh! ¡Vendo no, para! Que no la enseñó, pero aparte que no la enseñó, es que se nace ya. Ojalá no me... nos entrenamos desde que nacemos sí, ya. No, no, mira, yo nos me llevan en la tripa mira, ya y ya empezamos a yo vender. Está... Me llamo Carmen, pero todo el mundo me llama la China. Este es el puesto de mi familia. Y yo desde pequeña he estado aquí vendiendo con ellos y el día de mañana este puesto será mío. El talento para vender este es el salero. Pues. Es tener gracia, no hay que tener vergüenza, como nosotros decimos, la lache, no hay que tener lache. Mi abuelo, el consejo que me dio, me dijo: hija, tú cada vez que vendas nunca tengas vergüenza, porque así es como se vende. Agarra a la señora de la mano y enseñe de la ropa. Esto a mí me gusta, forma parte de mi vida esto. Ella me llama mala se llama ayuda a vender, me ayuda a bocear. Esto es lo que somos, gitanos. A euro, señora, a euro. Aymara bocea. A una señora. Uno sabe. Mira que qué cosita. Esta, ¿no? Eso de colores. ¿Eso? eso, eso qué? Pues es una blusita. A ver. Pues. No la suelten, que como la suelten ya no lo encuentran. A euro, a euro, a euro! ¿Sí? la que sabe! A a es que ¿eh? todo, ¿no? barato, todo barato. a A a barato. Todo barato. Barabara, barabara, barabara, barato. a euro, A euro! a euro. Para los eh, Antonio está más del mantenimiento y de que esté todo en orden, y se supone que yo soy gerente o jefe de ventas. Los gitanos, de toda la vida, no hemos tenido nada más que la noche y el día. Era parar en el campo, ir de feria en feria, buscándose la vida como, como podían, y siempre han sabido sobrevivir. El que no era con cuatro burros, era con cuatro mulas, y nosotros hemos, lo que hemos hecho ha sido avanzar un poquito más, dar un paso más hacia adelante y meternos un poquito más en el caballo de, de alto nivel. Y empezar a negociar de diferente forma. Pues yo tengo ahora 32 años y creo que con los caballos llevo 35 o 36. <ríe> Aparte de que los caballos, pues la verdad, es un negocio muy gitano que se ha llevado toda la vida y a nosotros nos sigue gustando tal como, como es. Casiano, viene un cliente ahora a ver el caballo negro. Sí. ¿Vale? El aduanero. Hay que prepararlo y echarle un poquito de arte gitano, ¿vale? Ya conocéis cómo es este cliente, es muy exigente y le gustan las cosas muy limpias, así que quiero que le deis un buen baño, ¿vale? Este caballo es negro de cabeza a pies y no hay ningún calzo ni ninguna mancha en la frente ni demás. Eso se mira y también vale un poquito más de pasta. El gitano tiene un, tiene un talento especial, el gitano nace con un don, nosotros creo que hemos nacido para, para vender caballos, que ha sido lo que hemos hecho siempre, y sí que el gitano tiene, tiene algo especial, que, que no tiene nadie para, para los negocios y para esas cosas de, del talento. Pillando un poquito el caballo, ya lo hemos secado, ya lo vamos a desenredar un poquito, para presentarlo debidamente cuando venga el cliente y tener una buena presentación. Buenos días. ¿Qué tal estamos? No, bien, bien, no, campeón. Nada, no bien. Otra vez. Viene a ver un caballo que él sabe casi más que yo lo que vale. Ya, ya lo conocemos. ¿Eh? ¿Sabe el caballo un momento fuera. Vas a ver un caballo que en otras épocas, tanto tú como yo, sabemos que valía lo que valía un piso. ¿eh? ¿No te asustes de momento? Por eso, por eso <ríe> no es la época de, de comprar, la vale. época de comprar. Vale. No te asustes un momento, no te asustes. Buenos días, Casiano. Tú lo que buscas son caballos negros limpios, que no tengan calzos sí. ni manchas blancas, eso, eso es lo principal, de momento vale. lo tienes. Sí, la nobleza también es otra cosa importante. Nobleza, no hace falta hablar mucho, tú sabes que en mi casa los caballos los caballos malos no duran, ¿vale? Lo sé, lo sé. ¿Eh? Antonio, menos que... un momento. Es el caballo claro. te cuesta 33.000 euros. Bueno, sabes que tú que el presupuesto ahora mismo está un poco recortadillo, así que bueno, tendremos que de alguna manera llegar a un acuerdo y bajarle algo el, el precio al animal, yo creo para que así los dos las dos partes bueno quedemos quedemos no que contentos cuánto quieres gastar así un una más. vez que, que a los gitanos ah. nos gustan las cosas así espontáneas que somos muy espontáneos cuánto joder? ahora mismo nada más dispongo de 25.000 euros entonces no sé si encajará en los planes o no encajará yo creo que vais a hacer una cosa porque yo, hay estate quieto no no, un momento, no no por favor no empecemos estate quieto no no hay una diferencia no, no en la no que tenéis exacto. que partir exacto porque no es el primer trato que hemos hecho y ¿Y será, ni será el último tiempo. Dios quiera entonces que sea ha para, para muchos años seguir tratando, pero este trato lo vamos a hacer, ¿vale? Partirse esa diferencia que hay y queda el trato hecho. Este se calle y tú también, que aquí quemando mandar su llora. ¿vale? ¿Vale? Así que ya está. Pues, como dice esto, Partimos palabra bien. de gitano. Perfecto. Hecho. Pues nada, 27.000 <risa> euros y las dos por ¿vale? Pues... Hecho, hecho el trato. Hecho el trato. Vale, Nos vamos a poner. Vale. Antonio es el mayor. Siempre que una persona sea mayor, y gitano, y diga algo, el joven tiene que callarse. Cuando se da la palabra de gitano, eso no hay contrato, ni escrituras ni nada que pueda por encima. Para mí, la palabra de un gitano tiene que ser desde hoy y en 100 años más allá. Los gitanos tienen infinidad de maneras de demostrar el chirumen. Una de ellas... Quizás la menos obvia es el talento social, utilizado por la familia Motos para combinar negociación y celebración en el pedido de Mireya y Casiano, el menor de los hermanos. Bueno, pues mirad, esta es mi novia, que es una de las sorpresas que os tenía guardada. Me he comprometido hace unos días y me nuestro expedimento. Y bueno, os invito para que vengáis un pedimiento con mucho arte ¿eh? y lleno de mucha alegría. Nos hacemos pedimiento porque eso de la familia gitana, de andar con novias por detrás, está muy feo y. Hemos llegado a un allegamiento y para celebrar ese allegamiento hacemos esta fiestecita que lo llamamos pedimiento frente al público, así de, de amiguete, familia y demás y, y celebrarlo. <risa> Me llamo Mireia, tengo 19 años y hoy 5, 5, 5. hoy es el día que se juntan las dos familias a mirar de mi novio para celebrar que nos hemos hecho novios. Nos juntamos en un restaurante, cenamos y luego pues empieza la juerga, empezamos a bailar hasta que el pago Estamos muy contentos porque hemos cogido una niña de la familia, una niña muy bonita, una niña muy educada y una familia muy buena. Y nada más les deseamos que tengan mucha suerte y sean muy felices y me dé muchos nietos. estás terminando, Mirella? Sí, eso me queda el y está un poco bien. De... Pues que mi hija esté perdida significa, pues, significa que ya va a salir de casa, empieza ya a irse a estar más con los suegros, eh, menos con nosotros, digamos que vamos a ir perdiendo a nuestra niña, poco a poco. Una, una buena niña, hasta la casa es obediente y pero bueno. Es papá. Es papá también. <risa> Esto es el dormitorio de mi hijo. Ese trajecito, veis, es el regalo de su suegra del día del pimiento, porque tenemos esas costumbres gitanas. Y este otro conjunto de acá es un conjunto que le he comprado yo a mi hijo para segunda cultura. Cógete el pelo para adelante que te voy a subir la cremallera. A ver. Ahí para que no se te vea. Hoy es tu día. Te tienes que lucir y de ella date prisa porque están todos impacientes por verte. Ya, estoy están esperando la novedad, la novia. Ha llegado el momento de, de formalizar una relación, tienes que respetar a tu novia y pensar pues, que está pedido y que eso es algo serio en el mundo nuestro, ¿vale? Ya está. Sí, ya está, ya está guapísimo. Sí. Queda muy sí. bien, todo. queda y queda perfecto. Sí. Sí. ahora vendrán sus suegros o sus cuñados y el novio a buscarla. Y se la llevan para pa el salón. Ya les pertenece. Ya, so, ya es de ellos, ya es de los casianos. Te llevas a la niña más guapa y más buena de Salamanca. O sea, que debes estar contento. Sí, hombre. ¿eh? Y ella también, que se lleva al, al más guapo y al más formal de Salamanca y parte de España. Eso eres mi hermano. Venga, ¿cómo vais? Está, guapa. Está muy guapa, la verdad. Es más guapa tengo, ¿eh? Estoy muy contento, pero a la vez un poquito melancólico. Hace nada, mire, ella era una niñita que la llevaba al parque y, y apenas sin darme cuenta, pues, se ha hecho una mujer y ya estamos en su pedimiento. Estás nervioso. Te a tu princesa. Te regalo este regalamos de flores, porque una flor es para una flor. presentaremos a varias gente que no conocen, ella, ¿vale? Vale. Espero que seas gente y simpática, ¿vale? Ten en cuenta que todas nuestras amistades van a ser tus amistades, ¿vale? Eso ya lo sé. Vale. La celebración del pedido, a la que también acuden clientes de los motos, es un buen escenario para estrechar lazos comerciales y relacionarse con futuros compradores. Hicimos un negocio ayer de un caballo y hoy me han invitado a, a su fiesta. Con ellos no hay distinción ni fallo necesito, todos somos iguales, todos somos amigos, los pasamos bien, hacemos negocios cuando, cuando hay que hacerlos y todo queda en buena armonía. Estos son mis dos compadres. Este señor es paisano y este es gitano, pero para mí son los dos iguales. Y todos son trapicheos. Hoy miraremos a ver lo que nos quitamos uno a otro. Los gitanos negociando son muy duros. Los gitanos llevan el arte el trato, en la sangre, se dedican a eso, van haciendo con eso y viven de eso. ¡No, que somos gitanos! Que lo somos y lo tenemos dentro, hemos nacido con no vendemos melocotones! <risa> Quisiera, por favor, que todos se pongan en pie, si pueden. Hacemos una oración. Gracias por el honor que tú me das de presentar a estos novios en el nombre de Jesús. Gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Viva los novios! ¡Viva los padres! ¡Los podrinos! Hombre, aparte de, de la fiesta, a mi madre le gusta mucho el comer. ¿Eh? Dice que ella comer es lo más grande, así está. <risa> Así es el talento para los gitanos. Ahí está. Cuatro mil quinientos de está atrás, hijo mío. Pero no, no hace este. Pues que no es por miedo. Como salga. Y así viven la tradición. ¡Vamos! ¡Que vamos a mirar a El aclaramiento y el pañuelo. Cuando se acabe eso, se acabó ya el gitanismo. El duende... Dios me ha dado este niño a mí con este don tan grande para el gitano. Y ha nacido bailado. Y la devoción. ¡Que viva la madre de Dios! viva! Lo presentamos, Señor, a esta niña, Señor, para que tú la cuides, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Jesús! Palabra de gitano.